El pueblo de Venezuela vivo jamás será vencido. Ay, como... ¡Viva Maduro! ¡Que viva. viva el presidente Maduro! ¡Viva! Y ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Viva la Revolución Bolivariana! We are sending a message of solidarity to all the Venezuelan people. We are with you, and we support your right to self-determination. No, no, no, no, no pasará. No pasará. No pasará. No pasará. Se queda. Se queda. Mi comandante se queda. Se queda. Se queda. Mi comandante se queda. Se queda. Se queda. Mi comandante. Se queda. Se queda. Mi comandante se queda.